From La música nos da determinada información y sentimos desde lo más profundo una sensación de libertad, libertad de pensamientos más allá de los pensamientos. Nosotros practicamos chikun y necesitamos ir profundamente al interior de nuestro corazón. No solo practicar con la mente. Yeah, ¿Lo comprenden? Cuando la mente guía la práctica, no es demasiado profunda, los cambios no son muy profundos. Pero si nosotros practicamos desde lo profundo del corazón, necesitamos, digo, nos damos cuenta y sentimos que la conciencia se vuelve muy poderosa. Tú eres movido, estás movilizado por algo interno que es el amor, el amor universal. Y estás siendo movido por algo desde lo más profundo del interior, que es muy puro, desde la conciencia pura. Todos tenemos un corazón puro de bebé. Desde la infancia, poco a poco, recibimos mucha información del mundo exterior que nos hace perdernos de nosotros mismos. Cuando nos perdemos de nosotros mismos desde nuestro in interior in surge una fuerza muy profunda que nos hace buscarnos. Pero es muy profunda y puede ser que It's no nos demos cuenta es lo mismo que cuando que todos queremos ser libres. Porque esa, esa necesidad interior y profunda es encontrarte a ti mismo. Y lo puedes hacer durante muchos, muchos años la mayoría de, la, de las personas viven toda la vida tratando de encontrarse, y sin poder encontrarse. Antes de perdernos a nosotros mismos, hemos seguido las funciones de los órganos de los sentidos para buscarnos y nos, ido, nos hemos ido muy lejos, y la vida ha quedado con fijaciones. Cuando pensamos sobre esto, nuestro interior es tocado profundamente por este tipo de pensamientos. Many, many He estado perdido durante muchos muchos años. Quiero encontrarme From a mí mismo desde esta sociedad de caos, rescatarme. Y en esta sociedad caótica hay muchas personas con mucha información, con muchos apegos. Sí. E incluso cuando la persona entra en, en un estado de libertad, continúa buscándose a sí mismo. Entonces, ¿qué es eso de la libertad? La libertad contiene también apegos y fijaciones. The person really the, the inner self, Algunas personas dicen que cuando las, la gente realmente experimenta en su interior, se experimenta a sí mismo, al principio, 20 years, 20 years? Hay una especie de ilusión de y puedes pasar años, hasta muchos años, creyendo que te has encontrado. Pero en lo más profundo puedes sentir que te, te sientes muy feliz. Pero después de, de eso, cultura, y, y, tú tienes que llegar a la más profunda paz. Y puede haber una reacción muy potente. Ahora yo espero que todo el mundo practique desde lo más profundo de su corazón. Que practique desde una gran compasión, desde una sensación potente de amor universal, sienta la práctica. Cuando practicamos, desde la conciencia pura y el estado ninjue, ¿eh? al, al mismo tiempo necesitamos tener una potente motivación desde lo más profundo del corazón. Yo quiero realmente cambiar mi vida. La, la gran compasión, primero, es para cambiarte a ti misma. Hacer que la vida, que nuestra vida se vuelva mejor. Beneficiándose cada uno. Y al mismo tiempo, a ayudar a otros a liberarse. Cuando desde lo más profundo tenemos ese, ese tipo de sentimiento, los cambios se harán más poderosos y va a cambiar la energía del ego. Incluso cuando compartamos ese tipo de información, Tú ya has comenzado a cambiar. Tú estás siendo movido por la intención profunda interna. Yo quiero realmente cambiar mi vida. Quiero realmente conocer quién soy yo. I really want to bring Yo realmente quiero traer beneficios al mundo. Bien. Observamos la conciencia pura. Nosotros somos el observador puro. Nosotros no cono nos conocemos a nosotros mismos. En este momento presente, nos reconocemos claramente. La conciencia pura dice Shen Pending. Pending. You can feel the power of your pure consciousness. Al principio sientes el poder de la conciencia pura en el centro de la cabeza. Head, es el centro de la cabeza, el palacio Shenshi. So it, y poco a poco, la conciencia pura se funde con todo el cuerpo de Chi. Y todo el cuerpo se vuelve una unidad. Mm. <trucción> es como si la conciencia pura fuera a través del canal medio, a través del canal medio, desde Paihui a Huyin. Muy centrada y muy estable. Nos relaja. Your consciousness is with the whole body. The conciencia pura se funde con todo el cuerpo. And, uh, and, uh, the the that is poppy bigger and bigger. Poco a poco siente que el cuerpo de chi se hace cada vez más grande y cada vez más fuerte. Una gran montaña muy fuerte y muy estable. Y entonces, ahora, te das cuenta de que esa gran montaña de Chi está sostenida por toda la conciencia pura y la conciencia pura va a través de todo el gran cuerpo de Chi. ¿Por qué? Y esto sucede porque la conciencia es muy estable, como un gran cuerpo de chi, como una montaña grande de chi, muy estable. The the beach, the mountain, also the si la montaña se separa, la estabilidad de la montaña se vuelve dispersa. So Entonces la conciencia se fusiona con la montaña de chi y la mantiene. Si la conciencia siempre se mantiene estable y pacífica, poderosa, el chi de todo el cuerpo se volverá estable y cada vez más fuerte. Esta es la historia. Esta es la historia de un hombre muy feo, que fue a la montaña a hacer una promesa, su mente era muy simple, todos los días él iba a practicar meditación, se sentaba y sentía que la montaña, su conciencia, la naturaleza se volvía una unidad con la tierra, con el aire, con el cielo. Ya fuera de pie o sentado, se mantenía en ese estado, nada más. Esa es una completud bella, una unidad, solo mantenerse en ese estado, después de algunos años, y él se volvió una gran, inmensa integridad pacífica, como si fuera una gran montaña. Ninguna información podía provocarlo. Cuando la información llegaba, él sentía que no había problemas. Y simplemente muy se mantenía muy estable y muy pacífico, sin ningún tipo de confrontación. Un día, un taoísta llegó a la montaña y encontró a esa persona especial. Buscándola. Y poco a poco más y más personas comenzaron a visitarlo. Y él se mantenía en un estado de integridad muy estable, muy pacífico. Cuando las personas estaban con él, se volvían pacíficos. Y todos en torno a él formaban un campo de conciencia pacífica, un campo de conciencia y un campo de información. Y cuando se sumergían, se unían a ese campo, se transformaban. Sus conciencias se volvían armoniosas y se sentían oh, muy pacíficos y muy a gusto. Más tarde, más y más personas. Incluso se acercara a una mujer muy bella él no perdía su paz interno A nivel social se podría sentir miedo interno, conflictos y podía perderse. Más tarde se contaba a su propio equipo esa historia y se preguntaban si era verdad. Quizás. Aunque sea su nombre feo. Si tú alcanzas el estado de paz si se mantiene ese hombre en ese estado de paz no. oh, we also need to that the, nos podemos dar cuenta so que la paz interna es algo muy importante a través de este that's cuento nos podemos dar cuenta que la paz interna es, que es algo muy that's importante that's para that's nuestra that's vida y más tarde se puede transformar en, en presidente o en rey, como decía. Pero podrá negarse a eso para no perder la paz interna. Ahora sí, si tú tienes paz interna y al mismo tiempo eres rey, serás un rey pacífico. Y podrás brindar beneficio a toda la sociedad. La paz interna es más importante que la fama. Entonces, ¿cómo podemos mantener la paz interna? ¿Cómo podemos conseguir la paz interna? manteniéndonos enfocados en la conciencia. La conciencia se funde con todo el cuerpo de chi, se funde con todo el chi, universal, de esta manera es posible mantener y conseguir la paz interna. Y ahora nosotros, tenemos ese campo de Chi para sostener a todos, para que todos entremos profundamente en ese estado de paz. Sí. Hoy vamos a continuar practicando la meditación de pie. Cuando nos ponemos de pie, sentimos que somos una conciencia muy grande, muy pacífica. Si hacemos abrir y cerrar, la completud se va a hacer mejor y toda la completud va a ser abrir y cerrar. Y si sientes la respiración, hará que naturalmente la completud se haga más armoniosa, fuerte y estable. Y vamos a poder experimentar la respiración de la integridad o completud. Y también podemos decir determinados sonidos. Incluso aunque nosotros en, est en este estado de conciencia muy estable nos ponemos de pie Separamos los pies al ancho de los hombros. Los pies paralelos. Al ancho de los hombros. Muy suavemente rotamos los hombros. Muy, muy suavemente. Sentimos todo el espacio interior de chi del cuerpo. El espacio interior de chi de los hombros moviliza todo el espacio interior de chi del cuerpo, hundiéndose y transformándose en una unidad. Combinando con una respiración Combinando profunda, armonizamos todo el chi interno, interno del cuerpo. La conciencia va a través de todo el espacio interior del cuerpo. Y expandiendo el espacio interior del cuerpo gentilmente. Relax. Relajamos. Paramos. La rotación se detiene. Tiramos las manos, palmas enfrentadas. Sostienen una gran bola de chi. Sostenemos la bola de chi al mismo tiempo. Relajamos el espacio interior del cuerpo de Chi. Sentimos que todo el cuerpo es vacío. El cuerpo de Chi vacío y elevamos despacito la bola de chi, relajamos toda la columna, bajamos el cuerpo un poquito, relajamos, Sostenemos la bola de chi frente al pecho. Las manos están entre los hombros y tu Nos relajamos. O observamos el canal medio entre Paihui y Huijin. Elevamos Paihui abriendo todo el espacio del canal medio. Elevando Huijin. Y amablemente contraemos Huijin un poquito. Pai Hui lidera a todo el cuerpo de Chi a moverse hacia adelante y atrás. Solo se mueve un poquito adelante y atrás. Buscando el equilibrio del cuerpo de Chi. Moviéndolo suavemente adelante y atrás. Sentimos el espacio interior de Chi. El espacio interno se funde y se armoniza en un buen equilibrio. Sentimos que el peso de todo el cuerpo se distribuye en los pies uniformemente. The base, the whole el peso de todo el cuerpo de Chi. Está en el centro del pie. Sentimos el peso el centrado. El peso centrado en el centro de los pies. Los pies están sobre la fuente. De forma uniforme. Y usamos el tope de la cabeza para el elevando todo el cuerpo de chi yendo a través de todo el espacio interior del cuerpo. Para el elevado. Hace una fuerza muy amable, muy suave, estirando toda la columna vertebral, estirando todos los espacios intervertebrales. El coccis está relajado y hacia abajo. Va a través del tantien superior, medio e inferior hasta jujin se eleva un poquito como si fuera desde la, el centro de las piernas las piernas en la mitad desde el centro de los pies nos relajamos y al mismo tiempo el peso de todo el cuerpo de chi Va a través de todo el cuerpo, a los pies y al interior de la Tierra. A hui elevado se funde con el cielo, el cielo y la Tierra, el chi del cielo y la Tierra se funde con todo el espacio de chi del cuerpo. Nos relajamos. Sentimos una suave y profunda respiración en todo el cuerpo de Chile. Sí. Hay una sonrisa interior. Siente que amas a tu conciencia pura. Amas tu cuerpo de Chile. Oh. Amas a todas las células. Las amas mucho. Tú estás movido por ti mismo, y inspiramos, inspiramos suavemente atrayendo el chi puro del universo a lo profundo del Tantien. Cuando exhalamos, decimos suavemente o silenciosamente, y el chi se hace cada vez más puro. Thank okay. No Dormiendo do sin, dormir of earth. already first Sentimos, muchos están teniendo una experiencia. Y al tener una buena experiencia, no es suficiente. Todos los días debemos disfrutar de este estado de integridad. Todos los días debemos estar en este estado de integridad cada vez más profundamente, disfrutándolo y naturalmente tú mejorarás. Esto se llama Kung Fu. Kung Fu significa and que todos los días practicas qi, y el poder de nuestro chi, nuestras habilidades, habilidades de la conciencia se vuelven cada vez mejores. Everybody needs to remember. We have to focus the nosotros debemos recordar que todos nos enfocamos a mejorar el nivel de nuestra vida, el estado vital. Nos enfocamos en la completud, en el estado de completud de ello. Y todo este estado, todo está en, este estado influye en todo. Todos los días. No, no hay que enfocarse en los métodos, técnicas o conocimientos. Todos los conocimientos y métodos están al servicio. Están sosteniendo el estado de completud, de integridad. Nos enfocamos en el momento presente, en, la, en el propio estado bello del ser. Esta es la esencia de la conciencia pura. Slowly, slowly. Very slowly. the entire. Sí. Disfrutamos del estado okay. de completud, abrimos, okay. sin abrir. Okay. Abrir okay. de forma natural. Cuando tenemos la intención, el movimiento sucede por sí mismo. La conciencia feliz solo da información e instrucciones. Y la completud se abre y se funde de forma natural y libre. Saludos. Yeah, I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Solo disfruta de esta integridad pura e infinita. Es una integridad, una completud de conciencia. Nuestras conciencias son una con el universo, somos uno. Wow. Transforma, wow. relaja. Oh. Sostenemos la bola de chi yeah, think... yeah. en el espacio infinito de la conciencia pura. Yeah. Sentimos la transformación de esa integridad de conciencia. Cuando decimos necesitamos sentir que la completud desde lo más profundo se hace clara Lin, cuando decimos Lin sentimos que desde lo más profundo cambia toda la completitud. y esa palabra genera una transformación de la integridad lo experimentamos claramente mhm mm mm -hmm. wow. mm -hmm. Oh Nos relajamos. Necesitamos sentir desde lo más profundo del interior, se intercambia, realmente está cambiando y se vuelve a un estado realmente bello. Siente. Ya está en un estado de belleza. Mm. Brillante, transparente. Oh. Y todo el mundo se vuelve despierto. Ah. Profundamente en el interior y todo el mundo se transforma. Todos los problemas, incluidos virus. Bacterias se transforman. Se transforman en... La última vez. Sentimos la completud infinita del universo muy lejos, muy claro. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dormiendo, sin dormir. Con una sonrisa interior. Sentimos una suave, profunda y pequeña respiración. elevamos para el hui y erguimos el cuerpo despacio cerramos los pies parados en el chi elevamos el chi despacio y suavemente con una sonrisa interior, las manos por encima de la cabeza, vertimos vertemos el chi, el chi va a través del tan superior. va a través del cuello a través del tantien medio a través del tantien inferior a través de las piernas, las manos profundamente en el interior de la tierra, tiramos las manos y sostenemos una bola de chi, la elevamos. Las manos por encima de la cabeza bajamos el chi, vertemos el chi a través del tantien superior, a través del cuello. Y Tanti en medio. Tanti en bajo. Cubrimos el ombligo. Tuchi. Relajado. Sentimos una lenta y profunda, amable respiración a través de todo el canal central del cuerpo de chi. The energy is abundant. El chi interno del cuerpo es abundante en la totalidad del cuerpo. El chi fluye libremente. All the functions of the whole body. Las funciones de la totalidad del cuerpo son maravillosas. Separamos las manos a los lados, abrimos okay. los ojos despacio. De okay. Abrimos los ojos, pero mantenemos este estado centrado, pacífico. Solo recordarte que mantengas este bello estado, poco a poco irás manteniendo este estado en toda la vida diaria y convertirás la vida diaria en práctica. Si, si no te ocupas, rápidamente te pierdes y pierdes y vuelves a los viejos hábitos. Y los viejos hábitos consumen energía y crean problemas. Así que necesitamos mantener este desarrollo de nuestra práctica. Thank you, everybody. Gracias. Yes. Thank you, Mr. You. Wayne. Thank you very much. Thank you. Thank you.